¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien, yo soy Hannah, tu coreana favorita y el día de hoy me encuentro en un lugar un poquito diferente, peculiar porque estoy con un invitado muy muy especial que tiene una historia un poquito similar como yo así que no voy a alargar mucho esta introducción y vamos a empezar de una vez porque como ven el clima de hoy no está tan bueno ¿Invitado? Este invitado un poquito alto ¿Qué Hola. tal, Mi nombre es Hanil y gracias por invitarme hoy Hanis. ¿Nos puedes hacer como una presentación general, algo cortito, tu edad, de qué trabajas, cuál es tu ocupación, etcétera? Mi nombre completo es Hanil Choi Guevara, tengo 25 años, edad internacional, uh -huh. 25 años Sí, mejor contamos solo edad internacional <risa> Estoy trabajando como modelo ¿Eres modelo? Sí En Seúl, en Corea del Sur Sí Aplausos I've seen you in a movie, I heard you in a song Now I know that this will never go wrong Like you already knew me, that's why we get along Yeah, I know that this will never go Ooh, it's cinematic in the way we connected Girl, you're so familiar, I never expected you So be right in my arms, my favorite part How you talk in the dark, oh God Sí, eso está ¿Cuántos años llevas viviendo en Corea del Sur? Siete años, ya yeah. Siete años desde que vine. ¿Nos puedes contar si tenías algún choque cultural cuando viniste de Perú? Porque tú naciste y creciste en Perú, ¿verdad? Sí. Me imagino que no, no tenías amigos y era bastante difícil de acostumbrarte al, al país, ¿verdad? Yo crecí en Perú, entonces cuando llegué me chocó mucho. Una, porque no hablaba nada de coreano. No hablabas nada, nada, nada absolutamente nada. nada. Otra era porque no, no tenía... Amigo. amigos todos mis amigos prácticamente estaban en perú entonces al principio fue lo que más me chocó entonces cuéntanos también cómo empezaste a trabajar como modelo porque no es un caso bastante común no ver a un modelo peruano en corea del sur Sí, bueno, al principio no, o sea, desde que llegué a Corea no trabajaba como modelo, uh -huh. pero después de trabajar, o sea, con unos amigos, en, por ejemplo, en sus negocios personales que ellos tenían, recibí como muchas invitaciones para modelar. Muchas ofertas para ser modelo. Uh -huh. Pero antes de eso yo me gustaba el fútbol y uh -huh. solo jugaba fútbol, entonces no tenía interés en otras cosas, por así decirlo. Bueno, hasta que un día decidí darme la oportunidad de intentarlo. Uh -huh. Y me fue bien y le fue bien uh, normalmente he recibido muchas preguntas de parte de ustedes si es difícil vivir en corea del sur cómo es vivir y trabajar porque hay muchísimas personas como sabrás ahora que tienen interés en vivir en venir a estudiar o trabajar en corea entonces nos gustaría que nos compartas un poquito de tu experiencia porque viniste como peruano entonces había alguna dificultad o algún impedimento en trabajar siendo un extranjero, un latino, en Corea del Sur? Bueno, cuando yo llegué a Corea, por ejemplo, no hablaba coreano, uh -huh. entonces hablaba, bueno mi idioma que era español y un sí. poco de inglés, sí. pero me di cuenta que el inglés, o sea, no sirve para nada en no Corea, deficiente. o sea, si hay una persona que piensa de que o sabiendo hay un inglés puede en Corea, vivir en Corea, es, o sea, de que sí puedes, puedes, pero para trabajar, trabajar es un complicado, ¿no? Sí entonces al darme cuenta de que el inglés no me servía al menos para el trabajo entonces uh -huh. fue que decidí como que estudiar más coreano entonces crees que el no dominar el idioma coreano fue una de las dificultades para trabajar como modelo uh, como modelo no tanto porque mm, normalmente las personas que no pueden hablar o sea coreano uh -huh. Los envían con traductores. Mm. ¿Y también trabajaste así con traductores? O, o? Eh, yo no necesito. Ah, no, al principio, ajá, al principio. Al principio. Uh, tampoco, porque es como que. Ya empezaste sabiendo coreano. Sí, no es como que hables bastante uh -huh. coreano. O sea no necesitas hablar bastante coreano, o sea si hablas lo básico, lo básico entonces es suficiente, es suficiente claro, para, porque tienes que modelar, ¿no? para el trabajo de modelo porque obviamente si trabajas en una oficina o un lugar así si necesitas sí vas a necesitar sí. actualmente en Corea hay muchísimos extranjeros y también veo que hay muchos modelos extranjeros y hay alguna diferencia o alguna discriminación entre modelos coreanos y extranjeros, tal vez que a los coreanos el trato es diferente o el salario es mucho más. Oh, yo creo que en la parte de modelaje uh -huh. no hay ninguna discriminación. Es igual. Es igual. Incluso creo que en modelaje los extranjeros trabajan más que ¿Trabajan los más? coreanos. Es que ah. en Corea hay como una imagen de que, por ejemplo, los extranjeros son más, por ejemplo, altos más o altos. No sé cómo decirlo en español, pero pomso poineun. Ah. O sea, el estereotipo de extranjero es mejor para modelar o algo así. Pero también hay marcas que solo trabajan con coreanos. También, pero la mayoría trata de buscar modelos uh -huh. extranjeros. Bueno, es mi, en lo que yo creo. Y como tú me dijiste, empezaste con el trabajo de modelos sin pensar y ahora ¿cómo te sientes? ¿Te gusta o... Bueno, no me obligaron, uh -huh. pero me, me sentí un poco obligado porque, o sea, todos mis amigos, la gente a mi alrededor me decía de que tenía condiciones para al menos intentarlo. Pero sentías que tal vez tendría que probarlo. Sí, necesitaba probarlo para saber si, si podía ser algo que se podría convertir en mi trabajo después. Y te resultó bastante bien, ¿no? Entonces me imagino que entre muchos de las personas que, muchas de las personas que nos están viendo, habrán personas que quieren trabajar aquí en Corea y también especialmente como modelo. Tal vez como modelo o en la farándula, en la televisora coreana. ¿Qué recomendaciones o alguna sugerencia que les podría dar para que puedan cumplir como sus sueños? Por ejemplo, bueno, yo vivía, o sea, ya, ya vivía en Corea, entonces uh -huh. no puedo dar una recomendación exacta de, de un extranjero que viene claro. de otro país, pero hablando con mis amigos extranjeros, uh -huh. la mayoría trata de empezar primero en su país de origen, entonces, por ejemplo, pues Argentina, México, no sé y de ahí puedes hablar con tu agencia y decirle que tú quieres ir a por ejemplo en este caso Corea, a dónde te gustaría ir o en donde quisieras trabajar entonces la agencia se encarga de contactar a otras agencias de otros países así es como vienen los modelos y el trabajo de, de modelos es mucho por agencias no? sí es mucho por agencias si vienes para trabajar como Freelance, uh -huh. o sea, por tu cuenta. Va a ser bastante difícil. Muy, muy muy complicado. A menos que tengas como un, un visual muy, como diferente, ¿no? Sí. Podría ser, pero incluso, o sea, es más seguro también venir con, con una con agencia gente. que te pueda guiar así ya el camino, ¿no? Sí. Antes de terminar estas preguntitas, yo creo que muchos, muchas de las personas que me miran son mujeres, entonces yo creo que te van a, van a querer, van a tener esta duda de ¿cuál es tu dieta? Mi dieta. No nos digas que yo nací así y no tengo No, no tengo dieta. La verdad que no hago dieta. No hago dieta, pero... O sea, trato de comer en pocas cantidades. ¿Poco, varias veces? Poco... O... O poco, pocas veces? No como tú. No como tú, pero... Trato de, por ejemplo, si como algo que... En el almuerzo que tiene mucho mucho Calorías. Calorías. de balancear. Sí, trato Ay, de balancear. Yo, sí, yo sí. De o sea, en la... No... Es muy importante. Y hagan mi rutina de ejercicio, ¿no? Sí. Se la rutina de. Haces mi de ejercicio. Mi <risa> sí, entonces, y última pregunta es. <risa> ¿Qué, qué, te... ¿Qué shampoo usas? ¿Qué shampoo uso? porque tienes el, el, el, como ven el cabello muy como chalán, chalán. Ah, bueno, ah, para aclarar, mucha gente piensa que yo me laceo. Ajá. No te has No, yo nunca me laceo. Incluso no tengo la máquina para lacearme. Eh, no, mi cabello es así. Sí, es así. Es todo porque uno todas las mañanas está ahí planchándose el cabello, ondulando. Sí, casi todas las mujeres creo que se le planchan el cabello. Sí. En conclusión, nació así, su cabello y su, <risa> su dieta tampoco. Incluso a veces voy, me toca ir a Casting. Uh -huh. Me ha pasado que me preguntan: Oye, pero él, o sea, ¿su cabello es así o ha venido.? Mm. O sea, se ha laseado y ha venido al ah, casting o sea, okay, y Entonces okay. le digo no okay. Es que sí, está súper lacio Es como sí, si te hubieras como... hecho Magic Straight en, en los salones <risa> de No, no, no, de verdad que O sea, me secó el cabello y me peino nada más O sea, lo divido Ajá. Ah, pero sí te peinas No, no pero o sea, con el peino No nada es que haga un planchado o algo así Es que de verdad, normalmente tienes que ir al salón de belleza Y hay un estilo que se llama Magic Straight Que te duran como tres meses Y vale como más de 300 dólares Y es caro ¿Por lo recomiendas? para personas que tengan el cabello rebelde como yo sí pero si tienes el cabello así no, no es necesario ok en conclusión que suertudo y otra vez muchísimas gracias por haber participado en esta corta entrevista que nos ha resuelto unas dudas de cómo es trabajar y vivir en corea del sur y personalmente una curiosidad que tengo como viniste de perú de vivir en perú en corea qué, qué cosa sentiste que era una de las diferencias más grandes de la vida el costo de vida es muy alto, uh -huh. pero hay mucha diferencia porque el sueldo, por ejemplo el sueldo mínimo de Corea es más alto. Que... De el de Perú, pero la vida es más cara, obviamente. Entonces es como que... Como que el balance, ¿no? Es el, como está balanceado, pero, pero yo creo que el sueldo mínimo de Perú es muy, ah, muy bajo. ¿no? Muy bajo sí. a comparación de Corea. Sí, sí a comparación mm. de Corea, sí. sí. Bueno, muchísimas gracias por haber participado en esta entrevista improvisada súper improvisada y sí nosotros vamos a quedarnos aquí un ratito más platicando con nuestra bebida Chan salud algunas más llamas palabras bueno si quieren ser modelos este, les recomiendo que hagan la rutina de ejercicio de Hanna y también mucho para tener un buen cuerpo tener, ¿no? ah, mucha eso, autoconfianza eso me estaba olvidando de decirlo bueno no sé si a todos pero a los coreanos les gusta de que como que como somos extranjeros, uh -huh. no tenemos como mucha vergüenza. En cambio, uh -huh. los coreanos son como que muy... son muy Sí, no, o sea, tener personalidad. Personalidad y autoconfianza. Y hacer mi rutina de ejercicio. Y hacer la Ya, <ríe> <ríe> yeah, muchísimas gracias. Nos despedimos nosotros aquí en, en este video. Gracias pues a ti. Nos despedimos. Ya, yeah, <ríe> <ríe> Se cayó la <el> <risa> mucho, entonces eh, pasamos ya, oh, esta pelusa creo que no sé poner esta pelusa me cuando dices esta pelusa